Bueno, este evento eh, me pareció muy importante porque como estudiante te da otra perspectiva de, de, de los usos de la tecnología, ¿no? Porque eh, una cosa es verlo en el salón de clases, es muy teórico, ¿sí? Vamos, nosotros eh, somos la última generación con el viejo plan de estudios y no llevamos ese tipo de, de materias, digamos, híbridas, ¿no? Bueno, me pareció muy, muy, este, muy enriquecedor ese, ese aspecto, ¿no? que se manejara ahora sí que los proyectos que se tienen con los, eh, los proyectos de las, del implemento de las redes sociales en el ámbito educativo, pero también la otra parte ¿no? de la experiencia de los profesores, cómo es ese inter en el proceso para, este, para ahora sí adentrarnos ¿no? en, esos, en esos medios de, en el ámbito educativo. Eh, me pareció bueno una... Una muy buena organización, ¿no? Este, y estoy feliz de ser parte de, de este evento.